¿Considera usted vínculos de candidatos con narcotráfico afectaría posicionamiento con miras a las próximas elecciones? Escríbanos al 829-451-3381 para que nos dé sus respuestas a través de la red WhatsApp. ¿Considera usted que vínculo de candidato con narcotráfico afectaría posicionamiento con miras a las próximas elecciones? Esa es la pregunta del día. Bueno. bueno. Vamos a ver, vamos a ver precisamente eh, eh, en ese tema, siguiendo esa misma línea de razonamiento, vamos a ver. El narcotráfico se mezcla nueva vez con partidos políticos. Sí dice, nueva vez, sí, sí, debía de ser se mezcla, ¿verdad? Pero bueno, el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional apresaron ayer lunes en La Vega a cinco personas, entre ellas a un regidor del Partido Revolucionario Moderno, PRM, la candidata a diputada por el PRM en la Vega, Amalia Pilarte, a quienes acusan de lavado de activos producto del narcotráfico. De acuerdo a la información por la fiscal titular de este distrito judicial, Clara Luz García Martínez, es el cabecilla de una red de lavado de activos producto del narcotráfico que realizó movilizaciones en el sistema financiero nacional por más de 7 mil millones en los últimos años. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader, voló en el helicóptero matrícula N-130 LG con el logo de Autocrédito y M. López, que figura en fotos de redes sociales de la familia López Pilarte. Recordamos que a principios de este año César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador, reveló en Colombia que tiene vínculos con un político dominicano de alto nivel y que amenazó con dar el nombre a... Dar a conocer el nombre en caso de que las autoridades dominicanas no pusieran en libertad a su pareja Marisol Franco. Al abusador se le atribuye supuesta relación con funcionarios del gobierno actual. Esa es toda la Pero, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso yo bueno, estaba pensando. Es una manera de justificar el tema, el, el tema, el tema de, tema de el que hay una. No, no, un no, no atención, produc atención, producción. Es que un tema no se liga con el otro. Una cosa es César el abusador, que ese es un tema, y otro tema bastante sí, diferente el, es el sí, caso pero, espérate, de ayer. Es que el tema no. básicamente es... No, no se desvincula ninguno. No, no, no claro el que el tráfico sí. se mezcla nueva vez con partidos políticos. Es ahí que, que quiere tal. decir que hay que tratar... Es decir, todos los pero, temas... Pero César el abusador era candidato. No, no, no. ¿Es regidor? No, no, no, no. Pero se vincula con el gobierno. Pero tú no lo puedes, es que tú no lo puedes vincular de Yo manera no estoy de estoy vinculando, porque nadie lo está vinculando a la opinión pública. No, no lo está, lo no, no está vinculando ese texto. Bueno, bueno. y te, aquí estamos hablando de un caso que fue en la vega ayer. César sí, sí, Busado está siendo procesado. Y César Busado no era candidato Sí, pero va, está el caso del, de, de cómo se ¿Cómo llama. No, policera, no, no, no no, no, no, no. Ellos nada. son limpios. El PLD no, no tiene narcotráfico. Oye, oye, el de la frontera, ¿cómo se llama, Libán? No, el regidor o candidato a regidor. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Es de todo, Camil, Camil. No, no, de todo, pero, no pero de uno yo no es un que... Estoy, estoy si que estamos si, hablando de si, un tema general... Si plantear un tema, si. no puede plantear dos temas si estamos, si estamos hablando de un tema general... De los partidos. Hay, de los no, no, todo de todos los que Eso partidos. es lo que estamos hablando. Tú tú no, tienes que tratar un tema y después lo otro. Bueno, bueno mira. Eso no es así. Vamos a equivocado. ver. Francis, adelante. Mire, a mí me apena, y vuelvo a hacer el comentario que hice anteriormente, hace unos días, cuando empezó la guerra de sacarse los trapos sucios de la debilidad principal que, con la que han crecido los partidos. Los partidos, por masificarse y por tener control del poder político, no le ha importado la calidad de sus miembros. Mírelo ahí. Pero hay, que, hay que aclarar que ese, ese no es el abusador, sino que no, ese no. es el regidor. No, pero no se me... sabe que no bueno, es el no, no, no ya por... Por Ahora ese. son, como dice en la nota. Inversionistas, ¿cómo se llama? de, de eh, Buena dirigida, Financieras. Eh. Tienen financieras y tienen otros Parece negocios avícolas. Ab, ab, <risas> tienen negocios avícolas. Entonces, pero qué pena que la guerrita que empezó precisamente en el partido oficialista demuestra que ellos no le dan los números en muchos aspectos. Quieren derribar a sus principales contendores, tanto a nivel nacional como provincial, porque pasó aquí con Franklin, o ha estado pasando con Franklin. Lo mismo le está pasando con esa diputada, que es médico, la esposa de, de ese señor que le apodan Mickey López. Y mire qué cosa, no se tenía hasta la fecha en la historia de La Vega que se le estaba dando seguimiento. Pero sí ellos, el domingo que estuvo el candidato oficialista, vociferaron al candidato, tanto el papá como el hijo. Y a las 6 de la mañana del lunes, estaban revolcando todo en su casa y haciendo esto porque tienen características de lo que todos piensan, que solamente para tener un Ferrari, para tener un Porsche, se debe de tener un prontuario atrás del narcotráfico. Yo espero que la Procuraduría no se haya equivocado y que no tengan que pedirle excusas. Porque como dice Amado y como dice el texto, aquí tuvimos un César al abusador vinculado directamente con el partido de gobierno y que tiene audios que ha dicho amenazar si no le devuelven a su esposa a la casa. Esa guerrita va a caer en eso. Y a mí lo que me da pena es que los partidos, todos con honrosas Excepciones, Fuerte. no tienen una fórmula que quien se haya in, in, entremezclado con esta sociedad de doble moral, que para una cosa son amigos y son lo máximo, y comparten vinos y buenos quesos, y luego cuando no es parte, le cae el, el demonio encima. Espero que la Procuraduría haya acertado, si es así, si se lo merecen, en una investigación que fue el producto de un vociferarle al candidato oficialista el día antes, tanto del padre como del hijo, en una caravana en la vega. Bien, nada más faltó el espíritu santo. Adelante, Fulvio. Ah, caramba, pero qué coincidencia. En los últimos días solamente aparecen narcotraficantes en el, el PRM. Qué coincidencia tan enorme. ¿A qué se debe esta desesperación? ¿Quiénes son los que están gobernando, eh, gobernando? ¿Quiénes son los que han protegido a los narcotraficantes? ¿Quiénes? ¿Qué coincidencia que ahora solamente aparezcan supuestos narcos en el PRM? Parece ser que el partido oficialista se ha bañado de santería porque son tan santos que ellos no protegen a nadie ni tienen a ningún narco dentro de ellos. Quiero decirle que ese video que aparecen esos helicópteros, esos helicópteros son del Penco y son también de Manolitos Azuri. Esos helicópteros que aparecen ahí. Ellos Entonces, están. Señores, eh, señores, con lo que ustedes <coughs> dicen. Ellos están montando la trama y están montando todo tratando de hacer daño. Cuidado Pero ya que... sí, sí. es tarde para ablandar a Bichuela. ya es tarde. Nosotros sabemos que si en la fila de nosotros hay eh, narcotraficante, porque a veces es difícil eso de que, de que no entre tú, que no entre yo, en la fila del gobierno eso está podrido, eso está podrido, eso es un narcoestado. Entonces que se vayan suave por más que quieran hacer embarrar y querer dañar no van a poder, ya el pueblo tomó una decisión si aquí hubiera justicia independiente, categórica sin influencia del Estado sería muy bueno que nos investiguen a todos empezando por los candidatos a todos y que la Junta tenga un perfil bien definido para quien pueda ser candidato, porque eso es un asunto, quien da el papel de buena conducta es el Estado, quien hace los exámenes toxicológicos es el Estado, entonces no vengan ahora con hipocresía barata y ataques desesperados en estos últimos días de campaña. Bien, gracias Fulvio, Carolina. Bien, eh, bueno. Es fuerte lo que está pasando y se veía venir y en los próximos días entendemos que más cosas sucederán. Siempre hay que resaltar que esto no es malo, o sea, todas las personas que estén involucradas en actos ilícitos e ilegales deben de ser sometidas a la justicia lo que se cuestiona acá es es el momento y la forma en que se hace yo me pregunto y le pregunto a quienes nos ven ciertamente tiene el ministerio público el gobierno un interés de atacar el narcotráfico en la república dominicana o es un asunto de campañas electorales señores la vega es un pueblito que se supone que es un escándalo ver fortunas de este nivel, que no se logran trabajando honestamente. En eso estamos claros. Ahora es que se dan cuenta, lo mismo que pasó con el señor que era encargado de la zona de la parte del este, Fulvio. En Asua. En Asua. Yamil. Yamil. Señores, ese señor pertenecía al PRD aliado al PLD. ¿Nunca se dieron cuenta en ese momento que el señor eh, había sido solicitado en extradición? Sí, en el 17. Sí, no, pero el, el, el, el Ministerio Público no se había dado cuenta no, desde el no protegeo, 17. No, se no dio propero, cuenta ahora. No, pero en el 17. Entonces, ¿cómo es que nosotros podamos eh, pensar o entender que no hay algo más detrás de todo esto que un asunto meramente electoral? Ojo, resaltar que claro que está... Co que está correcto todo el que tenga o esté cometiendo acciones ilícitas. Pero no es real ese interés que tiene ese Ministerio Público. Eh, mandé una foto ahí de una información que suministra el listín diario de donde informa y está la imagen, donde se informa que el señor había sido ascendido a las filas de la Policía Nacional. Podemos quitar el título producción, donde a, debajo, por la pantalla no se ve, Miguel Arturo Miguel Arturo López eh, fue ascendido en las filas de la Policía Nacional. O sea, si esto es tal como hace, se ha filtrado se, se a los medios, si es tal como Era se ha, ha filtrado a los medios, es decir, que el señor operaba le gusta con el favor de, de, la, de las autoridades. Claro. O sea, se refirió, porque no vi la rueda de prensa, se refirió el Ministerio Público a que este señor estaba involucrado o pertenecía o fue ascendido a las filas de la Policía Nacional. Tengo entendido que no, porque he visto informaciones aunque no vi la rueda de prensa. Entonces, ante todo esto, que sigan destapándose, pero de todos los partidos políticos de todos. Y cierro diciendo, cierro diciendo que así mismo que limpien los partidos de oposición para cuando la oposición llegue, pues también limpien el otro lado. Y así pues tengamos funcionarios o políticos eh, más tengamos el sistema político dominicano más saneado. Porque yo supongo que lo de ello viene de llegar la oposición al poder. Bueno. Adelante, es Yerian. Bien. Yo siempre he sido aquí en este programa un abanderado de de no compartir ni hacerme eco de informaciones que no están confirmadas. Siempre lo he dicho. Y he criticado cuando se hace aquí de manera irresponsable en algunas ocasiones. Como es el caso Fulvio, acaba de decir que esos helicópteros son de, de, de Lidosa. Tú no, vas a, tú, no, tú no tienes... De Hazur y, y, no y, no, y No tiene como sustentar eso. tiene calidad para decirme a mí irresponsable. Bueno. Eso fue una bueno, falta de respeto tuyo. Te digo que Uy, tú no tienes como sustentar Usted es más irresponsable eso. que yo. Tú no tienes cómo Usted sustentar... es más no, irresponsable yo. que yo. Usted no Vamos me puede a... estar diciendo a mí irresponsable. Quizás fue la, la, la, sí. esa partecita. Mal. El, ayer la fiscalía presentó a, a, a los medios de comunicación dos porsches dos Ferraris, un McLaren y dos helicópteros. Mírenlo ahí, la Vega lo sabe, ese muchacho fue el regidor más votado de la Vega, ¿por qué? Porque tenía cuarto. ¿Cómo lo consiguió? No sé, yo no puedo decir que fue lavando di eh, dinero ni nada de eso, porque no, te no tengo cómo justificarlo. Pero ese helicóptero que ustedes ven ahí, no dice Lidosa, todo el mundo sabe cómo, cómo son los helicópteros de Lidosa. Lo, o sea, caramba, la política no lo puede ensuciar tanto. Yo he dicho aquí que Luis Abinader me parece un hombre serio, lo que yo he visto de él, y creo que es un hombre serio, un hombre honesto, que no se va a prestar a esto. Quizás se montó en eso ahí porque alguien le dijo, vamos a llevarte, vamos a traerte. Pero no puede estar preguntando, présteme la placa de... ¿Cómo es la matrícula? ¿Eso usa matrícula? No sí, sé. Sí, sí. Présteme esto, a ver quién es esta cuestión. ¿Dónde sí. lo compraron? con cuarto lo compraron? No. Es que, es que él está Ahora bien, lo que yo no puedo es en el sistema normal, venir a acusar a Luis Abinader de estar vinculado yo. con eso, porque es una irresponsabilidad. Sí. Señores, la política no nos pueden lograr tanto. Justifícame tú la riqueza Julio, de Gonzalo. Tú, de Gonzalo, justifícamela. la tú la. Justifícamela. 29, tú, tú, 29 tú, tú, helicópteros y 29 aviones, justifícamela. la Julio, tú, tú, Ese sí eh. es santo, ¿verdad? No hay madre, para eh. ti. Ese es santo para ti. Ahí tú me ¿Eh? estabas viendo. Justifícamela, justifícamela. Búscame una justificación de esa riqueza. O anda cada uno de sus funcionarios justifícame la riqueza de ellos. Hazte su abogado y justifícala. Bueno Las pasiones se desbordan con la política Esto es algo realmente eh, Yo voy a, voy a tratar de hacer el comentario Lo más objetivo, lo más apegado a la objetividad posible ¿Verdad? Repito Que yo creo que Luis Abinader es un hombre serio Lo creo Creo que no se va a prestar a estar Ahora bien, lo que tiene Luis Abinader es que revisar es revisar el entorno, qué es lo que está pasando ahí dentro. Pero tampoco ven el PLD a decir que ellos son los lo, lo, lo que están más limpios. También hay narcotraficantes. Ahora, lo que tienen que verificar es por qué hay ese tipo de personas en puestos políticos. Por ejemplo, el, el, el regidor de Villarriba, por ahí, de Guaraguao, lo agarraron con droga, supuestamente, según la acusación de la Fiscalía. Era regidor. Eh, atención, camarógrafo. Se vaya la cámara. Eh... También el, de, el, el, el ex director digital de, de, de ASUA, eh, fue de Estados Unidos que, vino, que lo pidió en extradición, dirigente del PRM, incluso candidato del PRM, incluso con un mensaje de, de ¿cómo se llama?, de Rafael Fulcal, invitando a que voten por él, la mano derecha de, de, de Luis Abinader. Fue, f, f, f, son candidatos, y en el caso de este joven, que es el regidor de La Vega, el más votado de La Vega, que aparece ahí con, con unas fortunas. Pero yo no puedo criticar de dónde son esos cuartos porque si no tengo dónde justificarlo, no puedo acusarlo de nada. Es al padre. Que se investigue, Oye, que se investigue todo esto. No es a él, es al padre. O al padre o al que sea. Pero que sea la fiscalía que aclare esto y que resuelvan su el problema y que claro, el PRM también le dé una explicación a este país. ¿Cuántos minutos? Pero ah. Francia. No porque se, se le fue la mano. Señor, a la... Ah, bueno, culpable de concluir sí. Bien, gracias, Yerjan. Miren, hay una situación acá. Aquí dice un tipo ahí no en es... las redes, aquí no se sabe lo que se vayas a pasar. Sí, <risa> hay una situación acá y es que el tema del narcotráfico ha estado todo el tiempo ligado a la política. Lógicamente la política es un lugar sumamente adecuado, sobre todo en la época de campaña para lavar dinero sucio, de cualquier tipo de delito, no necesariamente el narcotráfico, o sea, para el lavado de activos. Eh, y ha estado siempre, sobre todo a partir del momento en que las campañas políticas se convirtieron en acciones de, que, me, que requerían de una inversión multimillonaria. Es increíble ver los números que te dan los partidos políticos de cuánto gastaron en la campaña. Son cientos de millones, miles de millones de pesos que uno se queda... Dice, pero por Dios. Entonces, cuando eso pasa, indudablemente que no todo el mundo tiene la suficiente, el, el, la zarca lo suficientemente llena para poder enfrentar una campaña como candidato a senador, candidato a diputado, candidato a... ¿Cuánto sale una candidatura a regidor, Francis, más o menos? No, no debiera salir nada aquí? cuando era el arrastre de los alcaldes. sí. Se supone que tú la inversión es el alcalde, es, es el alcalde. Ahora, la práctica dentro de los partidos para alcanzar a tener la candidatura. Pero cual, le, a mí me han dicho que se, se le ha ido entre 500 y, y un millón de pesos. Exactamente. Eso era en principio. Y luego la Pero, pero ahora vaya, se van 3, 4, 5 millones Ahora de con el nuevo orden me imagino que andará por los 3 millones de pesos. Pero aquí vimos candidatos a regidores que gastaron millones de pesos. Que parecía pesos. Entonces, que era para la senaduría. No entiendes, o sea, hay un deseo muy grande de servir para hacer inversiones de tan alto nivel, cuando tú sabes que no vas a compensarlo en un trabajito siendo Ustedes regidor. Ustedes vieron eh, Entonces, imágenes está... de candidatos a regidores que tenían mejor imagen, presidenciales. mejores y vallas que los candidatos a claro, alcaldes. Claro. Vallas eso, presidenciales. Eso te indica a ti que lo que se anda es buscando la protección del poder. Estar la protección dentro. de una función, la protección de un título eh, producto de una elección. O, sea o que, y crear... Sí, el... lo, que quiere decir, lo que quiere decir que lo que nosotros hemos prohijado en la política le ha dado un caldo de cultivo al narcotráfico para, eh, eh, para esconderse de alguna manera tras la actividad política. Todos los partidos de este país, con muy honrosas excepciones, están maleados por el narcotráfico. Por gente que de una u otra forma estuvo ligado al narcotráfico, aunque ya no lo esté, y otros que lo están activo todavía. Y la actividad política, la actividad política es un lugar excelente para lavar dinero del de narcotráfico y de cualquier otro tipo de delito. Por esa razón ellos están ahí. Y los dirigentes de los partidos se hacen de la vista gorda porque de otra forma no pudieran competir con los demás partidos si no permiten que esos recursos lleguen a su organización que participan. Y ahí es que viene, es un problema ético, un problema ético moral y un problema Mira. de que bueno, o lo acepto o pierdo. Mira, mamá, Una de dos. Fuerte. Como yo dije al inicio de mi comentario, qué pena que el crecimiento de los partidos no les permita evaluar la calidad de su militancia. Yo pertenezco a un partido que ya tiene 40 años, pequeño pero ha mantenido una mística de lucha y de comportamiento que a la fecha, nosotros hablamos con boca llena y, al, y a la luz de todo, que no padecemos de esos problemas. Quizá eso sea lo que limita el crecimiento de nuestros partidos, Quizá porque no. allí no se hace movimiento. Quizás no. ¿Eh? Quizá no. <risas> es decir, y que normalmente una vez yo eh, eh, en, un, en una discusión política, en un, programa, no recuerdo hace mucho, yo lo único que le dije al comentarista digo, mira, lo que tú puedes estar seguro que ese sector del narcotráfico que opera con interés de participar en la vida pública y política, de hacerse ver como un ciudadano común pero que aporta y que apoya a sus comunidades y que hace por cualquier necesidad un trofeo normalmente le gusta estar en el PRD o en los partidos grandes. Mira, Francis. O, ¿Tú me entiendes? Aquí hay un ¿No sería en el PRD ahora? No, no, ahora no, porque ahora en cualquiera de los partidos grandes. Aquí. ¿Por qué? Porque es en ese momento que nosotros nos, nos enfrentábamos a la política, pero normalmente teníamos el enfrentamiento más hacia el PRD que nos atacaba a nosotros. Un, un elemento importante a evaluar es qué tanto impacta eh, estos temas... Que de manera negativa, ¿qué tanto impacta a un Tendríamos partido político? Que esa parte. ¿Qué tanto impacta a un partido político? ¿Qué aquí fructífero gente, sería para la Aquí realmente le importa la a la gente y en el momento eh, político que se vive ese deseo... Eh. Casi, casi generalizado de que hay un cambio, señores, tú ves no, no. es que la gente en las redes. Ahí es que voy Amado. La gente le importa Escuchen mañana. esto, muchachos. A, a la ver. gente le importa el tema del, del narco no? escucha sí. A no la como. gente le importa pues el digo, tema del narcotráfico, digo, del narcotráfico claro. y de la corrupción, porque de ser así entonces estarían buscando opciones claro. que no estén nada para nada ligadas a eso, no, por ejemplo, opciones al revés. como Alianza País. Entonces, o Pelegrín Castillo le, Tu pregunta a nivel presidencial va a impactar el, el, impacta el tema del narcotráfico y de la corrupción en el voto eh, en, en, en la persona a dar el voto en las urnas en lo particular pienso llamada, que muy poco hay una llamada buenos días esa es la razón eh, fíjale que el, llame, perdón, uh -huh. esa es la razón por la que eso progresa en este país porque incluso la gente no le importa eso no le importa. Sí. Miren, Aristóteles en un momento dijo que lo que se dice que es y es, y lo que se dice que no es y no es, es verdad. Entonces lo que deberíamos estar eh, como sociedad analizando es la verdad que hay en este en estos casos. No si la gente va a votar o no, por, por el casos de corrupción, porque entonces estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Nosotros lo que tenemos que ver es esas denuncias, tanto del gobierno como de la oposición, esas denuncias, ¿qué hay de, vera, de veracidad en eso que se dice? Y que entonces haya sanciones. Porque si todo se va a hacer en función de quién va a conseguir más votos el día 5, entonces dejemos esto. Y, y, y dejemos que se convierta todo esto en un arcoestado. Aquí bueno, no se investiga. Mira, es mi, un deseo mira, mira muy que lo que y bueno, pero, pero, pero, claro, no pero no sucede. Y si nos ponemos a esperar, pero respuesta yo, de la justicia... Mi rol es tratar de orientar... Hacia donde debemos. Eh, pero vivir. hay una realidad política. Ey, o sea, sea no tú podemos... no te puedes desvincular Ey, pero hay que ni ver olvidar si es eso. Es verdad o es mentira. Pues siéntate a esperar que, es... que vamos a llegar a diciembre o enero del año que pero, viene. Pero Carolina, pero por Dios. Es que no? Pero tenemos que ver si es verdad o es mentira que esta gente estaban la... lavando. Vamos a sentarnos la... a esperar que se si vea. Buenos días. Adelante, no adelante buenos días. Aquí no hay corrupción. Aquí no Buena hay día. De nada. Y... Buenos días. ¿Quién nos habla? Un oyente de aquí, de la Ah, por Muy bien, importante. De, Ca, de Carolina cuando ella a mí no me conoce muchas gracias sí, adelante sí. a mi amiga a, a mi amiga estimada Carolina adelante usted hace, hace porque yo creo que viene a esta ciudad no llame a la vega un pueblocito la única ciudad que se no. <risa> perdón ay, perdón ay, ay, la, la olímpica ciudad culta y amiga. olímpica hermoso Qué lío te ha no, sí, no, ay, no, ay, no ay. fue en términos despectivos Disculpa. <risa> La única ciudad que se parece a Santiago es esta. ¡Ah! Sí. No, me encanta la vida. Pero el caballero que nos cuente si es, es Si, un él, de si Mira, conocía la familia como, López. ¿cómo, ¿Cómo es la familia de Mickey López? Bueno, yo, yo lo conozco como un empresario que se dedica a la crianza de, de pollo. Se Está ahí. Se cayó la llamada. Trata de llamarnos nueva vez. Sí. Mira, el, el, el tema oh, pero el, vendiendo el, el pollo se consigue. No, no, no. El tema básicamente es un no, no. gran productor de avícola y tiene la y la financiera, que es por Mira eso que, que, que ves, está la ah, caja okay. de, de manilla de, de, de 100 pesos. Okay. Y el McLaren, mira el, mira que lo que está pasando sí, con y el Porsche, Porsche con el tema. Y el Ferrari y los helicópteros. My lo Ford. que ha dejado, lo que ha dejado lo que está pasando, es la idea de que es, el tema del narcotráfico en la política solo importa cuando te beneficia. Si al PRM le interesa Que eh, eh, Denigrar al gobierno o al partido De gobierno eh, Sacando a relucir que uno de sus miembros o Uno de sus candidatos está ligado al narcotráfico Lo hace y viceversa Y eso es lo que ha pasado, lo que quiere decir Que lo que hay es básicamente una actitud Cínica con Hipócrita, el manejo de este sí. tema Hipócrita Vamos a una llamada telefónica Buenos, buenos días. días Sí, Buenos días Buen día. Adelante. Me hablamos de, de Jurado Santiago. Ah, adelante. Bueno, buenos días, bueno. días. Sí, mire, el sistema de partido mayoritario, los partidos mayoritarios están corrompidos lamentablemente por el narcotráfico. Sí. Yo estaba muy confundido con el PSM y pensaba que en realidad era un cambio, pero es más de lo mismo. Yo voy a votar por Guillermo Moreno porque no Excelente. voy a cooperar con esto mismo. El sistema de partido tiene que cambiar en este país, no podemos seguir en lo mismo solamente cambiando de colores, pero es la misma cosa. Así es. a Aupar candidatos Gracias. sin necesidad que presenten candidatos. Unos siete treinta y siete minutos. Aupar candidatos que no tenga Amado, que ver no la cartera. Oye, sí, no me quiero no. Eso está bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Eh, Amado. Eh, propiciar candidatos que no necesariamente el pueblo tenga que verle la cartera. Exacto. Claro. Exacto. Que no estén vinculados a corrupción, a narcotráfico, que ofrezcan opciones diferentes y novedosas y que pero no estén manchados. Pero en estos casos manchados. como en los otros, yo